Siente presión en el pecho, como que está rígido, como que está duro, como que no puede movilizar o flexibilizar su columna. Muy bien, ¿qué decía hasta el final? Porque los ejercicios que vamos a aprender ahora son ejercicios para movilizar la columna? Hasta ahora veníamos viendo ejercicios respiratorios, ejercicios para ampliar la caja toráxica. Bien, ahora vamos a comenzar a ver ejercicios que son para la movilización de la columna torácica fundamentalmente y lumbar también. En estos ejercicios vamos a incluir la cervical, la toráxica y la lumbar. Aunque nos vamos a centrar un poco más en la columna toráxica. Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. Bienvenidos mis queridos kinéticos y kinéticas a en Salud TV, donde el movimiento es salud y la salud es vida. Aquí estamos con Jerry. ¿Pero qué haces con ese color? Te dije que te pongas el naranja, no el verde. El verde lo estoy usando yo. Esto no puede ser, siempre se me copia. Por favor póngale llave al guardarropas, esta es la última vez que pasa y encima me agarraste el estetoscopio. Tiene rigidez en la columna toráxica, quiere empezar a liberar sus articulaciones, quiere sentirse mejor y vamos a tener una invitada especial que nos va a enseñar un ejercicio muy interesante que hasta el final. Así que damas y caballeros les voy a presentar a Yamila Bienvenida Yamila con nosotros. Aquí estamos con Jerry. Hola ansioso. hola Jerry. Estamos ansiosos para poder aprender este movimiento, este ejercicio. Hemos estado practicando con Jerry y más o menos de a poco lo vamos agarrando. Bueno, les presento a Yamila. Yamila es digamos una paciente mía también, no este, ella ha venido acá a la clínica, después vamos a hacer otro vídeo en el cual vamos a mostrar un poco un tratamiento y ella es especialista en, contame la contale un poco a la gente. Bueno, hago esto un poco y entre esas cosas hago belly dance, soy profesional belly dance y entonces el ejercicio que justo Sherry quiere aprender este lo hago porque es parte de los movimientos del belly dance. Muy bien, además Ayamila baila tango. Por no. supuesto que así nos conocimos, bailando tango. Y además es así, ¿cómo es eso? El coaching no no el, no no lo Coaching oncológico. Contanos un poco cómo es lo, de la, lo del on, coaching on, ontológico Como a través del lenguaje podemos llegar a los resultados que... Deseamos, ¿no? Entonces... ¿De ¿Qué tipo el, de lenguaje? El lenguaje que estamos hablando, este que estamos haciendo. También está el lenguaje corporal. Claro, porque nosotros Esto, usamos el lenguaje corporal en la Exacto, quinecidad. exacto. Entonces es una coherencia entre Muy el bueno. lenguaje emocional, corporal y el que estamos hablando. La palabra tiene poder. Entonces... Somos lo que decimos, somos, lo, somos como pensamos, y yo, yo siempre lo digo en mis transmisiones en vivo, que la, lo de las tres patas de la mesa de un tratamiento, no, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos, lo que comemos y cómo nos movemos. Exacto, y aparte del cuerpo, vos sabés que nos pasa sus mensajes, no es casual que a mí me esté doliendo, el hombro y te haya venido a ver por el hombro, entonces... Me gustaría enterarme también cuál es el no, problema detrás de es, todo. Es un poco personal, pero gracias <risa> a vos pude este, entenderme yo misma y poder expresarlo y así estar teniendo los resultados que yo quiero. Muy bien, entonces vamos a empezar con el ejercicio. Jerry, vos eh, miranos desde ahí eh, y nos podés <risa> seguir porque así nosotros vamos haciendo el ejercicio. Eh, bueno, en un esté con ustedes. Bye, Jerry. Bueno, me dijiste, ¿cómo se llama este ejercicio? Este ejercicio se llama rotación de pecho porque en el belly dance dividimos el cuerpo en tres partes de la cabeza para arriba de la, del cuello a la cintura y de la cintura para abajo. En este momento me estás pidiendo que hagamos la rotación del pecho, que son Bien. Cuatro puntos. Yo lo voy a hacer una vez con vos, pero después te voy a dejar para que la gente no se distraiga mirándome a mí de lo mal que me sale. Pero es muy importante que lo hagan estos ejercicios. Yo después les voy a explicar por qué. Lo voy bueno. a hacer una vez con vos y después te voy a dejar para que. Para que ¿no? Ok, hago directo el movimiento. Solo el pecho. O sea. No, no. La cadera no. Los dejo, lo dejo con eso, y lo voy a practicar con Jerry. Jerry, esperame a ver si no sale. Bueno, son cuatro puntos. Tenemos el frente, tenemos la derecha, atrás y la izquierda. Imaginémonos que vamos a hacer un círculo. Solo el pecho, la cadera, nada se mueve. Pecho adelante, pecho a la derecha, atrás como que recibimos un golpe y a la izquierda. Delante, derecha, atrás, izquierda. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Rotación Rotación Rotación O sea, yo no estoy moviendo ni hombros, ni cadera Un movimiento de cadera sería esto Circular de cadera Pero estamos en pecho Delante, derecha, atrás, izquierda Rotación Rotación Rotación <risa> o sea rotación, rotación, rotación. Y Jerry <risa> está saliendo, está, Ahí está saliendo, practicando. Está lo, saliendo. lo veo, lo veo practicando. Rotación para un lado y para el otro, por supuesto, ¿no? O sea, para el otro sería frente, izquierda, atrás, derecha. One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro. Perdón. Rotación, rotación para un lado. Y para el otro, solo el pecho. No, yo no estoy haciendo todo, no, pecho. Y esto está quieto, quieto. los muestro de perfil. Bien y a todos aquellos que quieren aprender cómo funciona el cuerpo humano recuerden bajar mi guía de vida que les dejo en el enlace a continuación donde van a aprender conceptos biomecánicos, cómo funciona el cuerpo, cómo cuidarlo, cómo protegerlo y qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube eh, Fernando Soutulio, eh, búsquenos en el Facebook, síganos en el Facebook y apriete la campanita. Hay alguna red social en la cual...